Hola chicas, quiero ser tu canción desde el principio al fin. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Quiero rozarme con tus labios y ser tu carmín. Yo soy Mercedes y este es el canal de Susurro del Papel. Ser el jabón que te suaviza el baño que te baña. Hoy traemos Paquetito. La toalla que deslizas por tu piel mojada Paquetito de un intercambio de Halloween Yo quiero ser tu almohada, tu adredo mi Y de Navidad Este paquete lleva aquí, o sea, lleva enviado desde el día 7 de enero Besarte mientras sueñas y verte dormir y hoy, que estamos a 21 de febrero, lo he podido recoger de correo. Viene certificado, ¿eh? Despertarte poco a poco, Más fresca que el rocío de la mañana. Así que, correo le echa la culpa a Aduana. Y señores de aduana, o se ponen las pilas O nos vamos a, cuando encarguemos ropa de verano Nos la pondremos en invierno Y la ropa de invierno en verano Más fresca que el rocío de la mañana Bueno, pues paso a la mesa Y lo abrimos Y lo vemos Vamos Bueno chicas, vamos a abrir el paquetito Que lo abro aquí con vosotros Ni muy bien Mira, vamos a abrirlo y mirad cómo viene el paquete. Es que, vamos, mira, Qué bonito, mirad. Que pone ahí? Shushen Day y Grau Together. Mirad qué bonito. Es súper bonito. ¿Veis que viene también aquí? A ver, que lo pongo así. ¿Veis que viene ahí también Halloween? Eh, vamos a ir abriendo. Vamos a abrir primero Halloween, ¿vale? Y después, pues abrimos Navidad. Primero Halloween porque eh, hace más tiempo voy sacándolo y mirad que me encuentro aquí. Mirad qué bonito. Voy a poner la cámara aquí. Un poquito más para acá. Mirad qué bonito. No me digáis. El packaging súper bonito. Qué bonito. Vamos a abrirlo. Y lo abro así, con mucho cuidadín. Quito el papel, se lo Y mirad, qué bonito. Parece una radio. <ríe> qué bonito. Los Happy Halloween. Lo que no sé. Es una cajita y creo. Ah, que se abre por aquí. Qué bonito, veis Y de aquí se saca. Qué bonito. Es súper chulo, ¿eh? Mirad qué bien decorado. Que se ha doblado. Aquí. su calabaza Es chulísimo. Cosido. Está súper bonito. mira por aquí. La costura de por aquí. Qué bonito. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Y por el lado, mira Son cosidos y tiene shaker. Bueno, vamos a sacarlo porque no sé si lo de dentro se ha o ¿no? Y yo le estoy dando meneo. mira qué bonito. Ahora. Ay, que se me ha enganchado aquí. Ay, mirad qué bonito, ¿veis? Que es shaker, que tiene flores y murciélago en blanco y en negro y las flores en lila. Es chulísima la caja, ¿eh? Mirad, está entera forrada. Es una pasada. Este es el packaging de esto. Que voy a poner esto aquí. Que voy a enseñar ahora. Mirad, qué bonito. Qué gracia. Un bombón. Un bombón de pralín. Mirad, qué bonito. Y aquí más bombones. Dos bombones. Menos mal que no era verano porque con el calor esto se hubiera derretido. Más de un mes allí metido, casi dos meses. Más fresca que Más bombones. La qué guay esto. A postre. Con el cafelito. Mirad que me ha mandado. Ay, ay, ay, ay. Que lo desarmo. Ay, ay, ay, ay, Con su... Mirad, qué mono. Son bolsitas cosidas, mirad, que llevan ahí lentejuelitas, perlitas, qué guay, qué mono. Son unos sobrecitos, ¿veis? Mirad qué mono, este le he hecho dos, arriba y abajo. Y este uno, pues son muy chulos, eh qué mono. Esto se cuelga tal cual, así, qué bonito. mira aquí hay más, mira este qué mono, cosido. Ay, qué gracioso. Esto, mirad qué mono. Esto es una bolsita. Ah, espera, aquí hay otra, parecen sobrecitos de té, ¿verdad? Aquí hay más, mirad, con corazones, aquí hay otro, qué gracioso, mirad este, con miruta, <ríe> qué gracioso, hay aquí, aquí hay, este, es que no lo puedo sacar, esperar, esperar. Aquí está, mirad qué bonito. Esto me gusta, está muy chulo, muy, muy bonito. Y aquí me ha mandado, que me ha mandado. Pues vamos a verlo. Ah, mirad, oye, esto me gusta. Me ha mandado el packaging así. Ah, y un colgante de tassel, mirad qué bonito. Qué bonito, con un brillantito qué bonito, y una florecita, hoy oh, la cadena es muy chula también, y un tassel al final decorado con corazones y con aretes de estos, estos aretes me encantan. Qué bonito, pues muy bonito, me gusta mucho Eva, es chulísimo, me ha encantado Eva, muchísimas gracias. Mi nombre es Eva y os invito a que os quedéis por aquí porque hoy os traigo una sección nueva que a mí personalmente me ha encantado grabarla. Y lo estoy disfrutando mucho. Y esto me gusta también. Esto lo crearé, le pondré yo un ELE para engancharlo, ¿no? Bueno, o tú ya me explicas. Yo creo que sí. Qué chulo este, ¿eh? También. Este con grapa. Este es muy grande, pero para cualquier otro mm, sitio vale. Y esto parece en bolsitas de té. Qué gracioso. Mira este. Y este chiquitito es muy mono. Muchas gracias, Eva. Y esto también me gusta. Esto así, esta decoración también me ha gustado mucho, me gusta mucho, muy chula, esto lo voy a guardar y aquí tenemos los bombones de postre, mira, voy a ir sacando porque ahora ya viene todo en vuelo ah mira, sí, esta de Halloween, ¿veis? que lleva murciélago, confeti de murciélago, araña vamos a ver qué es, mira, es una serpentina de monstruito hay araña y monstruito. Je, je, je. Qué gracioso. Y aquí, bueno, pues un sinfín de murciélago. Esto que está pegado aquí. Ven. Un sinfín de murciélago. Voy a ver si puedo abrir este. Uy, que me corta. Ah, a ja, jajaja. murciélagitis murciélagitis Mira la electricidad Qué gracioso Esto Vamos a echarlo por ahí oh, oh. Qué gracioso Mira cuánto ¡Hala! ¡Qué uh, guay! Murciélago Vamos a ambientarnos Venga Si el otro día no ambientamos En los años 20 Con Julio Toledo Que fui a un taller Pues esto pues Nos vamos a ambientar el Halloween 2021. Que está más cerca. No pasa nada. mirad qué chulo. Vamos a abrir el paquetito, que ya está medio abierto por aquí. Este se pega. Es <ríe> ¡Ah, la Pocket. ala qué guachi! A ver. mira, hala. ¡Qué guachi lleva mi Pocket! ¡Anda! Y está... Es una mini pocket porque solamente trae tres. Mira qué original. Lleva aquí su de calabaza. Mira esto que le ha debido de hacer ella, este colgante. Qué chulo. Ay, este me encanta con el ojo ahí, amorfo. Mira la shaker con la tumba. El ataúd. Mira él con el ojo ahí. Qué chulo es monísima y por detrás ah pues por detrás le ha metido a ver mira por detrás le ha metido calabacita de goma eva de fieltro mira qué guay calabacita y otra calabacita de goma eva ay qué mona esta mira qué mona qué chula y aquí. ¡Ay! Que no lo puedo sacar. Mira, qué tal Este tag es graciosísimo. Se mueven los ojos. Es graciosísimo. Y aquí le ha metido. ¡Ay! Una pegatina de Ocu Pocu. ¡Qué mona! mira Un castillo encantado y una calabaza. Sonriendo terroríficamente. jajajaja ja, ja, ja. Y este se lo dejo aquí porque esta es la decoración. De la parte de adelante. Así que se lo dejo ahí puesto. ¡Qué mona! Eva. Y creo que aquí le he sacado. Ah, el tag. El tag va aquí. Aquí. ¿Veis? Y esto va así. ¡Qué mona! ¡Una mi pocket! ¡Qué graciosa! Y esto me gusta mucho, porque esto le voy a dar uso seguro para el año que. que para pa este año, seguro. Muchas gracias, Eva. Me ha encantado. Y este también. Bueno, y los cofetitos, por supuesto. Porque yo papi de todo. No encuentro nada de nada. Bien, pues sigamos a ver qué pone... A ver, a ver, esto creo que no, esto creo que no Pues no lo sé, es que ya no lo sé, ya me dijiste A ver, creo que ya de Halloween Bueno, aparte, mira, todo el confeti Que viene aquí, esto para reciclar Mira, qué bonito, por aquí aparece de Navidad Mira, un pinito, mira qué mono Qué gracioso, qué mono Y me gusta, me gusta, buenísimo Entonces, lo que voy a hacer, voy a retirar lo de Lo de Halloween y pasamos con Navidad Y empezamos Con Navidad, Navidad Mira, qué bonito con esta piñita y este arbolito nos ambientamos y estamos en Navidad. Si sale algo de Halloween, pues también lo enseño, claro. mirad lo primero que aparece aquí es esta bolita que es de de esto, ¿cómo se llama? De lata. Mira, y dentro me ha metido, ah, me ha metido lazos. Mira, me ha metido lacito rosa y en mi, Si lo puedo abrir, así. Mirad, esto es en mini. Y esto en rosita con foil dorado. Es buenísimo. Mira la bolsita. ¿Eh? Qué mona. Esta también me gusta para Halloween. Es chulísima. Y la bolita. Que la podemos llenar de lo que queramos. Y colgarla en el árbol. ¿Qué más? Vamos a ver. Aquí aparece otra piña que ella la ha tratado porque tienen brillo. Mirad brillan es como de purpurina es muy chulo y vamos a abrir otra cosita más mira este vamos a abrir eh, este intercambio o estos intercambios son con scrap -Eva, vale que podéis seguir en su canal que tiene unas cositas súper súper fáciles de hacer que no son complicadas y además mmm, entretiene la de hacer vamos que, que es una pasada la verdad pasar por su canal porque tiene muchísimas cosas súper mono anda mira mira esto me lo ha hecho ella esto es polipiel Qué chulo mirad es un estuche y va cosido ¿Ve? y ahí le ha hecho una shaker qué guay qué bonito y mirad dentro me ha metido a las pincitas de cascanueces mirad qué bonita, son chulas verdad qué bonita, muchas gracias eva ahora si sí, hay más cosas y mirad qué lazo me ha metido qué grande son de estos que llevan el alambre por el filo veis pone merry christmas que no me ha mandado mira madre mía qué bonito eh, eva me gusta muchas gracias pues esto también mira qué bonito por dentro y por fuera eh. qué bonito muchas gracias eva está súper chulo y es de polipiel y no lo no puedo así ah, mira qué bonito es súper chulo y aquí lleva un bolsillo eh, es súper chula Muchas gracias Eva. Me gusta mucho. Mira, qué bonito. Vamos ahí ¿eh? ahora con otra cosita. Mira. Me ha hecho una, una... ¿Lo diré? Una nueva de pack. Que no sé cómo voy a abrirla. Creo que por aquí. Es que tiene mucha idea, ¿eh? De verdad, que pasar por el canal. Porque son ideas, no son nada complicadas. Y a mí me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Mira. Es como un, loa de, ¿veis? era de cositas, mirad, qué mona Mirad, con el filito Ah, es como un delantal, mirad, es un delantal Ay, que se me ha despegado Bueno, luego lo pego Mirad, qué chula, ¿veis? Y mirad, lleva dos bolsillos Aquí le ha metido un bastón de caramelo Mirad, qué bonito Ay, Eva, muchas gracias Mirad, me ha mandado arandelas de estas Que yo no las encontraba Qué chula. Y mira el packaging Esto lleva un trabajo que no vea, ¿eh? Está además mm, súper bonito. Mira, esto lleva trabajo, ¿eh? Os lo digo. Y, mm, le puedes poner de todo lo que quieras y, y lleva tiempo hacerlo, ¿eh? Mira, me ha mandado aquí el momento es importante, importante momento y me ha metido lentejuela. Qué bonito. Mira, qué bonito. Es chulísimo. Ahora lo enseño, cuando lo, lo saque os enseñaré. Mira, me ha metido troquelado de palabritas y esquineras para fotos, ¿veis? ¿Veis? Me ha metido un montón y esquineritas para, para poner fotos en los álbumes. Mira, otro, otro paquete de, de esto, de aritos de estos, que son súper están súper genial. Yo lo utilizo hasta para los castle y los colgantes porque quedan muy bonitos eh, no ponemos uno ponemos dos o tres y quedan súper chulos vale me encanta eva muchas gracias por acordarte mira me ha metido troquelados de pestaña mira el packaging veis pues el packaging esto lleva un, un rato hacerlo ¿eh? a mí me encanta de verdad muchísimas gracias eva y me ha metido troqueles de para hacer pestañitas y esto es un papel de seda. Y mira es que lo, lo que quiero enseñaros es, mira ¿veis? Es un mandil. Lo que pasa es que se me ha despegado de aquí. Pero yo lo, lo, lo pego. ¿Veis qué mono queda? Con temática Navidad, pero se puede hacer temática de San Valentín, o temática Halloween, lo que vosotros, primavera o verano, lo que queráis. ¿Veis? Y queda súper chulo. Y es, el packaging es una loa, loa bag. Para meter, pues todos los regalitos. Me encanta. Esto tiene ella tutorial en su canal. Que yo canal. lo he visto. Pasaros porque tiene cosas que, que lo hace. Vamos, que no es nada complicado. Ni te tiras tres días haciéndolo. Que va, que va. Es súper guay. mira vamos a abrir este otro. Que viene lleno de confeti En negro y blanco. Y vamos a ver. Lo que me quiero ver por aquí. Esto es chulísimo, la verdad, es que da mucha idea Ella coge ideas también de otros canales, igual que todas, porque todas cogemos ideas Pero después, pues lo acopla a la manera que... Ay, ella coge ideas de otros canales y después lo acopla, pues, a lo que ella quiere hacer Mira, viene todo lleno de, de confeti, ¿veis? Mira, que me va a tocar cogerlo ahora Y además que se engancha aquí Es que pongo el, el fieltro este, porque si no, da reflejo Y es para que no refleje Y yo no lo puedo poner aquí todo, evidentemente Porque es muchísimo Bueno, vamos a abrir este Por aquí y ella hace los tutoriales en su canal, ¿vale? De cómo, de cómo se hace. Ella lo lleva a su manera. A ver, yo por ejemplo veo cómo hacen, yo que sé, la load de pack. Y a lo mejor la chica, pues, el mandil lo está haciendo sin forma de load de pack. A lo mejor lo está haciendo, yo que sé, eh, en una de tocar, que se llama más tarjetas de esas. Y ella, pues, de eso, pues, saca para... Coger ¿eh? y, y se hace, mirad qué mono. Mirad qué mono. Es una... Es una cámara de... De fotos, ¿veis? Lleva ahí una shaker. mirad qué bonita. ¿Veis? Pon aquí, hello. Lovely aquí está el interruptor para darle y ella pues lo ha hecho a su manera. Y después, esto es una cajita, también tiene tutorial en su canal, ¿eh? Y mirad, y dentro pues le ha metido, a ver que lo enseño, bolitas de estas chiquititas en color madera, mirad qué colores más mono Y le ha metido tassel de fleco, o fleco, yo no sé cómo se llaman estos, tassel de fleco, ¿veis? de hilo, mirad qué mono, veis, y son súper chulos, y no sé si este es un cajón que se abre, veis, y aquí me ha metido eh, un abecedario, veis, y aquí me ha metido eh, etiqueta, veis, pues hace cosas así, que el pa es un packaging realmente, y es súper chulo, y decora un montón, la verdad, y esto lleva... Lleva a trabajo. Mira, este se me ha despegado ahí. Es que del track Es que no vea. Ha tardado. Esto ha estado allí en aduana. Más que Yo creo que si ya era.. Mañana. Se ha hecho familia. ¿Veis? Mira, es qué bonito. Es chulísimo. Y lleva ahí su shaker. ¿Veis? Le ha puesto aquí un tucán, lovely, hello. Es chulísimo. La verdad es que esto tiene un montón de trabajo. Pero un montón. Es chulísimo. Bueno, ¿qué más? A ver, mira lo que llevo aquí. Me ha mandado una bota de Navidad, toda decorada, que me parece súper bonita. Ahora lo tiraré al plástico, mirad qué bonita. ¿Veis? Con Papá Noel. Y ella le ha colgado aquí, pues mira qué bonito. Le ha colgado aquí este colgante que lo ha hecho ella, una estrella, ¿veis? esto que es como de polipiel, mirad qué bonito y todo va cogido en esta pincita que la ha decorado con un lacito, mirad qué mona, qué bonita. Oye, me gusta mucho la pincita y, y el tassel, vamos, con el pedazo cascabel, qué bonito. Ah, mira, y aquí tiro y sale, mirad qué me ha hecho, me ha hecho tassel para decorar yo mis proyectos. Mirad el pack allí no me diréis, es súper bonito, qué bonito Eva, me encanta, qué bonito, y después, pues, ah, que hay más cosas, <ríe> estoy esperado. mira, me ha hecho lo, mira, qué bonito, me ha hecho sello de, con la pistola de silicona, con rosa y con, y con mariposa, y después lo ha pintado de dorado, mira esta rosa, qué bonito Eva, muchas gracias. Qué bonito, mira, es monísimo. Yo esto no tengo. ¿Qué más? Porque hay más cosas, mira, que me ha hecho, ¿veis? Mary and Bright, mira, qué bonito, me ha hecho estos llaveritos con estos textos colgando, qué chulo. Mira, qué chulos son. Esto me gusta mucho también. Qué bonito, Eva. Mira el packaging, ¿eh? es que. Solamente ya el packaging lleva una trabajera enorme. Mirad la botita, la botita es que es una preciosidad. Qué bonita. Y claro, después le pone aquí esto y bueno, es que le hace un montón. Mirad, qué chula. Miréis que no queda chula, ¿eh? Y la campanita. ¡Mmm! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a abrir esta. Que como dice bien el packaging, mini pocket. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. Yo en la pocket no se lo meten nada por detrás. Porque todo se lo pongo, la verdad, en todo lo que voy a mandar en la pocket, lo pongo de, de chan, de lazo, colgando de la, mini, de la misma pocket. ¿Veis? Y esta es la pocket de Navidad. Vamos a quitar esta de aquí. Para que se vea bien. Mirad. Y esta es la pocket de Navidad. Que creo que esto está al revés. Esperaros que es que siguen saliendo confeti. mira esto va así. ¿Veis? Y es una mini pocket. ¿Veis? Ay, qué mono este de pinocho. Qué papel más bonito. Me gusta Eva. ¿Veis? Y aquí la ha colgado. A ver, por aquí. Un clic que lleva. ¡Ay, qué bonita esta estrella! La estrella de Navidad. Y le ha hecho, mira Es que no. Que, ah, mira. Con un charm la estrella de Navidad y le ha hecho este colgante, qué mono. La estrella de Navidad es monísima, yo no la tengo tampoco. Mira qué bonito. Le ha puesto aquí una bolita de Navidad que es una pinza. Mira qué bonito, este qué bonito es. Me gusta un montón. Qué bonito lo, está cosida. Qué chula. Este voy a meter aquí dentro. Mira qué bonita es súper bonita me ha puesto aquí otro otro de estos. este se lo voy a poner para que no se me pierda y no se me salga nada aquí mira qué bonita y esta es la, la shaker veis que la llena de purpurina y de lentejuela y va cosida ¿eh? qué bonita y por detrás ella le ha metido cinta A ver, si puedo cinta dorada, mira. Esta cinta dorada, qué bonita. Y por detrás aquí detrás. A ver. Ah, mira. Qué bonito. Qué papel es más bonito, mira. Le ha metido recortable así. ¿Veis? Qué bonito. Oye, me gustan. Ay, este, qué bonito. Mira así retro, qué bonita este el árbol, qué bonito. Lo puedes poner o por aquí o por aquí. Mira la bola de Navidad, qué bonito y esta una ventana, qué bonito. ¿Qué papel es más bonito esto? Oye, qué bonito, qué chulo. Pues esto también me gusta más. Me ha gustado mucho ese papel. Bueno, pues esto es lo que ella me ha metido por detrás de la pocket, ¿vale? Y le voy a poner el clip, ¡uy! para no perderlo. Se lo pongo aquí, a ver si puedo. Ahí, ¿veis? Y me gusta un montón, muchas gracias Eva, es muy bonito, mira. Y en vez de ponerle que yo le pongo el washi ella le ha puesto papel y ha cosido el papel con cinta dorada, ¿eh? Qué bonito. Todo está cosido. Muy, muy chula, Eva. Muchas gracias. Mira, este társil, es que ahora lo, lo pondré aquí. Porque esto se puede volver a, a, a reciclar, claro. Lo que tengáis que usar para otro. Para otro Nightmail o para, para vuestros proyectos. Para vuestro encargo. Por eso mucha. Ay, este es muy bonito. Mira un clic que lleva ahí un corazón. Qué bonito. Y este igual, lleva aquí un corazón. Y son de oro rosa. Qué bonito. Es una pasada este lo voy a meter aquí, que es que, ¡ay, mira, qué chulo, luego lo bajaré para abajo, luego esto es que yo me paro y lo veo bien, bien, bien, qué más, mirad, aquí tengo otro, que no sé qué será, vamos a verlo, mirad, es como un, eh, es un bolsito, mirad, qué mono, qué gracioso, con una, con una estrellita, qué chulo, Eva, y qué? Ay, qué suavito es. Es precioso. Y dentro lleva cositas. Ah, mirad, qué bonito. Un árbol de Navidad. Mirad, qué bonito. Este no lo saco de aquí. Para que no se me estropee. Qué bonito es. Qué bonito. Y lleva más cosas. Anda, mira. Lleva una estrella con cristales, de, lleno de cristales de nieve y de arbolitos de Navidad. Mira, qué bonita qué chula y aquí mira me ha hecho este tarro veis que dentro lleva una llave y un mensaje jajaja ja, ja. qué chula mira qué mono con nieve <ríe> no sé si el mensaje llevará mira qué chulo y aquí lleva el mensaje pero el mensaje lo tengo que sacar con una pinza porque si no se me va a llenar todo esto de nieve Luego, luego lo saco. Qué chulo. Mira, qué bonito. Y la bolsita. Es súper amorosa, ¿eh? Qué bonita, Eva. Muchas gracias. Qué guay. Muchas, muchas gracias. Y sigo. Mira. Aquí tengo otro. Que voy a abrir. Madre mía, Eva. Qué cosita. por su canal. Que hace cosas de verdad que... Ay, oh, mira, si viene todo lleno y tengo botellas, de copas de champán... Ya estamos en año nuevo Vale, y, y tiene un montón de cositas rapidísimas de hacer... Que no eh, son tediosos para nada y vamos, que os va a encantar Y aquí viene, bueno, una porrada de cosas que me a tirar aquí dentro, mira es mira que me ha metido, qué chulo Vale, qué bonito Y está cosido mira qué bonito Con su cascabel, es un adorno, eh mira qué bonito y este esto es para ponerlo después en son tartas en cualquiera de nuestros proyectos mira qué chula qué bonita mira y va entera cosida eh qué bonita es preciosa con la cúpula puesta mira el packaging de los dos qué bonito y este me encanta mira son cometa con son shaker mira qué bonito el packaging Chulo chulo, ¿eh? Qué chulada. Tachan, mira lo que me he encontrado. Pone together, together, together. Y vamos a abrirlo mira, con la van de navidad de florecita y esto qué chulo. Ah, ¡Ah que me ha hecho ya un pincho escrapero. de verdad qué ilusión. Mira qué bonito. Tachan, mira qué gatito ahí. Con su tassel. ¡Qué chulo, Eva! Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me gusta. Muchas gracias, Eva. Qué chulo. Pues ya tengo mi punzón escrapero navideño. Que no lo tenía y me estoy quedando sin bacharrías. Venga, el último es este. Esperaros que voy a quitar aquí la caja. Para poder echar todo esto para acá. No sé si me la quedado sin batería. Abrimos este, que lleva un montón de confeti. Hola, ¡Oh, una alegría, una Mirad cómo viene. Pero bueno, hay que dejar que salga el confeti porque es alegría. Y mirad, ¡hala! ¡Oh, lleno de confeti, de botella! ¡Mmm! Y este suena también. A ver qué lleva este dentro. ¡Madre mía, <risas> Mirad lo que me ha hecho. Es chulísimo. También tiene tutorial. En su canal me ha mandado una caja, ¿ves? Toda decorada por ella. Y dentro de la caja. Mira, ella la cierra. que hace esto. ¿ves? La decoración es así. Y dentro de la cierra con velcro. Y dentro de la cajita. A ver. Mira. Ella le mete. Pues un, otras cajitas. Que también las decora. Mira. Esto también lo tiene en su canal. Con un montón de bolitas. Mira, qué chula. Un montón de confeti. Mirad, esta lleva lentejuelas de distintos tamaños. ¡Qué bonita! Mirad, me ha metido un caramelito lleno de de bolitas. ¡Qué chula! Un brillante lleno de, de cositas también. Esto no lo puedo abrir porque con lo que tengo aquí. Y me ha metido una bolita de Navidad. Mirad qué mona. Con pompones es eh, chulísima, muchas gracias Eva, muchísima, muchísima gracias, me ha encantado todo, de verdad, si no la seguís, seguidla, acordaros, Scrap Chic Eva, os dejaré linkado su canal para que paséis y veáis de nuevo a mi canal, para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva y os invito a que os quedéis por aquí, y veáis lo que hace todo esto, de todo lo que ha abierto, de todo, tiene ella tutorial. Muchísimas gracias Eva, todo precioso, me ha encantado. Me ha encantado grabarlo. Y a vosotras nos vemos próximamente si queréis. Y lo estoy disfrutando y... mucho. os emplazo para un nuevo vídeo. Besos, cuidaros y hasta pronto. Chao. La jungla está llena comiéndose a un león. En la jungla está.